Primer encuentro de escuelas. Pablo, asesor pedagógico de Primaria Común, nos cuenta cómo nació la idea de realizar un encuentro de escuelas, pero todavía no aparece en cámara. Mientras habla, se mezclan imágenes de la escuela desde afuera. Una maestra en el aula con sus alumnos, un grupo de niños y niñas con sus guardapolvos y sus mochilas tomados desde arriba, manos interactuando con netbooks. Ahora sí aparece Pablo y su imagen se alterna con registros de alumnos y alumnas trabajando con computadoras. A la derecha de Pablo sobreimprime la invitación al encuentro de escuelas, donde figuran sus destinatarios. Las escuelas primarias del Distrito Escolar 20 y las escuelas primarias de Educación Especial, el lugar, la fecha y el horario del evento.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 ¿Qué uso de la tecnología hacen las personas sordas? Valeria, asesora pedagógica de especial, nos habla desde la sala de computación sobre la interacción de los chicos y chicas durante el proceso. Aparecen imágenes de alumnos y alumnas trabajando con cerámica, pintando con crayones y recortando formas en cartulina. Por último, alumnos y alumnas junto a sus maestras reunidos en el aula haciendo conclusiones en lenguaje de señas.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 También se generó desde INTEC un logo que se fue colocando en los blogs a medida que estos se fueron haciendo accesibles. Intérpretes hablan en lenguaje de señas. Se muestra un documento escrito en procesador de textos donde velozmente se deslizan los objetivos y las etapas del proyecto. El logo generado consiste en tres caras humanas. Cada una tiene un detalle que nos hace comprender que es apto para personas con discapacidad. De la primera se desprenden ondas de su oído por lo que entendemos que representa a personas hipoacúsicas y personas con sordera. La segunda tiene lentes muy grandes y representa a personas disminuidas visuales. La tercera no lleva ningún accesorio y representa a personas no videntes. Luego del logo aparecen imágenes del blog escolar. Habla Vanessa.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 Maestros, entre maestros y con los chicos la necesidad de incluir y de pensar al otro ¿no? Una placa final menciona las escuelas que participaron del encuentro Número 29, Distrito Escolar 18, Osvaldo Mañá Número 11, Distrito Escolar 5, Doctor Aquiles Gareizo Número 5, Distrito Escolar 19, Doctor Ángel Ardáis Número 2, Distrito Escolar 17, Domingo Faustino Sarmiento Número 1, Distrito Escolar 20, Día de la Independencia Argentina Número 9, Distrito Escolar 20, José María Torres Número 12, Distrito Escolar 20, Ramón Gené Número 13, Distrito Escolar 20, República de Filipinas Número 21, Distrito Escolar 20, Soldado de Malvinas El video finaliza con una placa que dice Gracias